Él es negro pero es bueno, el desubicado comentario de Laurita Fernández. Laurita Fernández no deja de meterse en polémicas. La actriz debe enfrentarse constantemente a la crítica de las concursantes de SOMA que no aprueban sus veredictos. Además, el escándalo que se armó por la publicación de Flor Vigna lo cesa y Día a Día hay más famosos opinando sobre el tema. Hasta Moria Kazan habló y catalogó a la jurado como una loca de los celos. Para mala suerte de la modelo. Se le escapó una desafortunada frase que hizo que se ganara el desprecio de muchísimos usuarios. Mientras estaba llevando adelante la conducción de combate, se le escapó un chiste dirigido a su compañero Juan y Martínez que causó indignación. Él es negro pero es bueno, comentó la rubia para incomodidad de su colega que no sabía qué decir para pasar el tenso momento. Una usuaria de Twitter compartió el video y escribió, sin palabras. Inmediatamente muchísimos usuarios comenzaron a opinar sobre su declaración. Se quiere hacer la graciosa y no le sale, derrapó, esa mina es mala, wey. Ese comentario de Laura. In innecesario, fueron algunos de los comentarios en su contra. Una fan de Mika Biciconte retuiteó el video y etiquetó a Ángel de Brito. ¿Y qué me decís arroba Ángel de Brito o ok que tu compañerita la niña arroba la offer 4 discriminando a la gente de color?. De a poco va mostrándole el hacha y el tiempo le da la razón a Mika, escribió la internauta. Increíblemente, el presentador de Los Ángeles de la mañana aclaró que era un chiste interno entre Fernández y Martínez. Sin embargo, esto no calmó las aguas. Muchos le señalaron que como comunicadora debería saber medir qué palabras usar en la televisión. Además, otros recordaron que la protagonista de su hogar se había enojado con Lourdes Sánchez por decir sobre ella, lo de negra lo tiene adentro. Luego de aquella filtración. Lourdes se disculpó en vivo en una gala del programa de Marcelo Tinelli. Claramente se filtró un audio privado bastante editado y la tengo a Laura enfrente y quería pedirle disculpas sinceras, dijo la animadora infantil mientras la, la jurado la miraba seria. Aceptadas, igual yo tampoco me siento de esa forma. Así que está todo bien, respondió, finalmente, Laurita.